Muy bien, la planta que tenemos acá es la verdolaga La verdolaga también se conoce como lengua de gato Es muy rica, tiene un alto aporte de vitamina Tiene mucho omega 3 Tiene un sabor bien rico, se utiliza bastante en las ensaladas y eh, Tiende a ser un poquitito ácida Sus hojas, tanto sus hojas como sus tallos Tienden a ser eh, gorditos, jugosos ¿ya? Eso la encasilla en, en el tipo de plantas que son suculentas si la vemos de lejos, tiene un crecimiento más bien rastrero, avanza bastante. Sus tallos son rojos, es un tallo liso, rojo. Su hojita es, es carnosa, eh, tiende a ser como un poco redonda. ¿ya? Y cuando está en floración, da una pequeña florcita amarilla en la punta. Si queremos tener esta plantita en nuestra casa, queremos cultivarla para poder consumirla, hay dos formas de hacerlo. Eh, primero, la primera es poder cosechar la semilla ¿ya? En primavera esta planta da una flor amarilla en la punta de su, de su ramita Cuando esa flor abre, madura, eh, va a soltar una pequeña semilla Esa semilla se recolecta y se siembra eh, en, en almácico, ojalá, como, como cualquier otra semilla Y la segunda forma de poder hacerlo es a través de esquejes o patillas Lo que hacemos es que tomamos un fragmento de la planta una parte del tallo que no sea muy basal, se le sacan las hojas de abajo y llevamos esta patillita y la ponemos en un vasito con agua. La dejamos ahí un par de días y va a empezar a desarrollar una raíz. Cuando esta raíz ya tenga un centímetro, un centímetro y medio más o menos, la podemos ir cultivando ya sea en macetero o llevarla a nuestro huerto.